El número de mujeres rectoras sigue siendo muy bajo porque evidentemente no hay una igualdad real y efectiva en la promoción académica y las mujeres no tenemos la... Sigue habiendo un techo de cristal que nos impide pues llegar a ser catedráticas con las mismas posibilidades que los hombres. La realidad de los datos es que de cada cuatro catedráticos en España, uno somos mujeres. Y como necesitamos sí o sí ser catedráticas para poder presentarnos a, a rectoras, eh, al no tener catedráticas, pues no tenemos el número de rectoras que, que necesitamos. El compromiso de la universidad para la lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres tiene que ser máximo y total. Eh, actualmente tenemos cuatro grandes retos sobre la mesa. El primero es el tema de la conciliación, eh, que sigue siendo una cuestión de, de, de mujeres, aunque se va avanzando poco a poco, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea. Hay un segundo gran reto, que son profesiones, dígase ingeniería, arquitectura o ciencia, muy masculinizadas, en las que necesitamos eh, muchos más eh, niñas y mujeres trabajando en esas líneas. Hay un tercer gran reto, que es el uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje es una herramienta importante para modelar la realidad que queremos. Y el cuarto reto es visibilizar las mujeres para que las niñas eh, tengan modelos para seguir, para que sepan que pueden ser aquello que quieren ser. Tenemos que visibilizar las mujeres que hacen ciencia, que hacen arte, política, en los distintos eh, ámbitos y profesiones, para que las niñas sepan que pueden soñar y ser lo que quieran ser. Diseñar e implementar el segundo plan de igualdad de la Universidad de Laguna a partir del sistema propuesto por AENOR, pues nos permite establecer y seguir unos estándares que nos mm, permiten conocer que estamos haciendo lo correcto, nos permite compararnos con otras instituciones y aprender unas de otras. Además, que nos audite un, un organismo externo, eh, además del prestigio de AENOR, nos asegura que estamos en el camino correcto.